Chicos, bienvenidos de vuelta. Todo el mundo en el juego online ahora mismo está hablando sobre el regreso de Midas a nuestro juego favorito. Todo porque se ha filtrado el nuevo aspecto de Midas no muerto en los archivos del juego. Sabiendo que este nuevo jefe zombie estará por llegar, la pregunta real es... ¿Cómo podemos desbloquearlo? Y es que si Midas fue eliminado por un tiburón en el tráiler Y ahora en el juego online es eliminado por un tiburón ¿Qué sucedería? Hmm, ¿Sabéis qué? Sería una locura si esto funciona Chicos, no lo creerán, todo lo que verán a continuación, los Fortnite Nightmares realmente ya están aquí. Familia, antes de empezar como siempre, saben que tienen un sorteito rico de pavos en la descripción, así que rápidamente suscríbete ya al canal si todavía no formas parte de la Neox Army y activa la campanita para recibir notificación cada vez que el tito Neox sube video. Si quieren apoyar el canal, utilizar el código de apoyo a un Creador en la tienda de Fortnite que tienen en pantalla Y puedes usarlo en cualquier juego de Epic Games Así que por ejemplo, en Rocket League, Star Wars, Tony Hawk, en todos Dicho todo esto, empezamos con esta nueva aventura En el día de hoy, estaremos viendo la muerte de nuevo de Midas ¡Ja! Parece irónico y es que realmente esta idea se le ocurrió a varios suscriptores Que encontré sus comentarios por los vídeos anteriores ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Una llama! Realmente creo que tenemos suscriptores demasiado listos Listos de más ¡Gran idea, cracks! Uh, uh, uh, espera, espera, espera Un momento Realmente no sabemos lo que podría estar sucediendo en este video, Ya que realmente este vídeo podría tratarse de algún tipo de cazadores de mitos Lógicamente no sabemos lo que va a estar sucediendo y la cuestión principal de este vídeo es que todos puedan divertirse y pasarlo en grande. No sabemos realmente qué sucederá cuando Midas sea eliminado por el tiburón. Pero somos los nuevos cazadores de mitos. Así que, ¡ey! ¡ey! Relajaros y poneros cómodos para disfrutar el vídeo. Ok... Creo que ya hemos llegado a nuestro destino Y estamos listos para comprobar nuestro primer mito para ser cazado en el video de hoy Y es que en esta temporada de Fortnite con los personajes de Marvel Ya saben que tenemos que hacer algunas misiones Para poder desbloquear alguno de los estilos especiales de las propias skins de Marvel Por ejemplo, para desbloquear el nuevo traje de Iron Man en el juego online Así que los jugadores Han empezado a creer que Midas Tiene su propia versión Dentro de esta temporada Y con esto Lograremos desbloquear la nueva versión Del zombie Midas Oh shit, la tormenta Tengo que llegar tío Por los pelos Loco, ahora tenemos que buscar Uno de los tiburones Por el mapa la razón por la cual buscamos el tiburón es muy sencilla, familia. Diría que he visto a alguien nadando por aquí, ¿no? Y es que el tiburón es la clave del secreto de Zombie Midas. Supuestamente la nueva skin de Zombie Midas debería salir de un tiburón. ¿Por qué, Neox? Recordemos que en el anterior tráiler de la temporada 3 de Fortnite, donde vimos claramente que Midas fue devorado por un tiburón, el tiburón se encargó de eliminarlo y ahora Midas se fue para siempre. Los jugadores empezaron a creer que esta temporada Midas regresa a Fortnite en forma de zombie. ¿Y qué mejor manera de recrear la propia escena? De la muerte de miras. ¡Ey, yo! Antes de que venga la tormenta, me gustaría. probar si eso es verdad. ¡Oh, shit! Vale. Eh, necesito, necesito un poquito más de pupa. No, tiburón, no te pierdas en la tormenta, tío. Vale, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. ¡Sí! Eh. ¿What? Ah, vale. ¡What the fuck? Tiburoncillo. ¡Yuhu! Ven a por mí Ahora sí eh... ¿Qué está pasando con el tiburón? Eh, realmente no estoy entendiendo Nada de nada ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Oh, por fin! ¿Ha funcionado? Creo que no ha funcionado Vale, espera Creo que el error estaba en la mochila, ¿verdad? Midas creo que no llevaba realmente ninguna mochila en el juego originalmente A Así que quizás ese fuese el problema Así que probaremos de nuevo ¡Oh! <risa> Lo siento, Iron Man uh, Está bien escondidito, ¿eh? Que he escondido como una ratita, ¿eh? ¿Dónde estás, puerco? ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra! ¡Oh! ¡No! ¿A cuánto? ¡Ay! ¡A mitad de vida! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Oh! ¡Aquí estás, tiburón! ¡Oh, sí! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Me tiene que matar el tiburoncillo! ¡Oh, no, tío! ¡Tiburoncillo, ya que estás aquí! ¡Mátame! ¡Uh, -huh. aquí está! Eh, ¿dónde va? Estoy aquí yo. ¿Hola? ¡Sí, mátame! ¡Dame esa skin gratis! ¡Sí! ¡Venga, vamos, va! ¡Otro más, tiburoncillo! ¡Suéltame la skin de Midas Zombie, por favor! ¡La quiero ya! ¡Vamos! ¡Esta es la buena! ¡Sí! 19 de vida, no me lo puedo creer 19 de vida Estamos a un solo paso de Midas Zombie Tiburón, estoy aquí, corre, ven a por mí Oh yeah Sí ¿Qué? What? Oh My <risa> Ha funcionado, no me lo creo Zombie Midas que mirar a nuestro chico tiene aún la mochila de mi... tiene ahora la mochila de Midas y todo lo de Midas todo esto ha sido una caca realmente no ha funcionado pero hey y si realmente hubiese funcionado hmm, si has llegado hasta este punto del video ¡Vamos a trolear a todos en los comentarios! ¡Comenten todos en los comentarios qué les ha funcionado o algo acerca de Midas y de la nueva skin secreta de Midas Zombie! ¡Les estaré dando corazones a todos! Chicos, espero que les haya encantado muchísimo el vídeo de hoy. Si ha sido así, dejen su poderosísimo like para apoyar el canal y recuerden usar el código Mister de Neox. ¡Chao!